Si ustedes me siguen, seguramente ya saben que eh, suelo hablar de mi salud mental bastante abierta y públicamente. Si no me siguen, los trajo aquí el algoritmo de YouTube. Eh, bienvenidos, supongo, aunque <risa> quizás no quisiera que fuera esta clase de contenido la que les estuviera ofreciendo YouTube. Pero, pues bueno, el caso es que eh, voy a hablar porque algunas personas me, me lo han pedido. Voy a hablar de mi experiencia con la depresión y con la ansiedad vamos a tratar de que no sea un video demasiado gris, ¿ok? Eh, a mí me diagnosticaron depresión cuando tenía unos 20 años, 19 quizás eh, me diagnosticó un médico interino, un médico internista no, no me diagnosticó un psiquiatra y me pusieron a tomar fluoxetina, que es básicamente un nombre un del Prozac. Me fue muy mal con el Prozac, eh, me sentía muy despersonalizada, me sentía como que no era yo, estaba estable, pero me sentía que no era yo, y eventualmente lo tuve que dejar, lo cual significó, primero, que lo dejé sin supervisión de un psiquiatra, no es no recomendado esto, y segundo, que eh, Luego volví inmediatamente a cómo me sentía. A ver, ¿cómo me sentía? Me sentía como si tuviera que cargar con un elefante para todas partes, para hacer cualquier cosa. Y esto, honestamente, yo no recuerdo no haberme sentido así alguna vez en la vida. Como que para mí era, era lo normal, era parte de mi personalidad incluso. Entonces, cuando me dijeron, no, esto es depresión, fue un poco extraño. Yo, luego de esos años, intenté, estamos hablando de los 22, 23, 25 años, intenté ir varias veces a terapeutas, pero no sé por qué razón siempre me tocaban los terapeutas que querían era hablar de mi infancia, y no de cómo yo me sentía en el momento específico, que era incapaz de hacer las cosas que tenía que hacer. Y durante todo este tiempo, yo igual seguí haciendo las cosas que tenía que hacer, como que me gradué de la universidad, publiqué mi primer libro, eh, empecé mi primer trabajo, estuve ahí tres años, luego me mudé de ciudad, eh, fui a Caracas a, a otro trabajo. Eh, entonces desde afuera me estaba como yendo bien, razonablemente bien, creo. Y yo, es todo esto, aprendí a guardarlo un poco porque, como les digo, era, para mí era parte de mi personalidad, no era como un, síndrome o un trastorno, sino que yo siempre he sido así. Yo siempre he sido una persona que tiene un pecho un peso constante en el pecho y le cuesta mucho levantarse hacer cualquier cosa, levantarse de la cama. Eh, si sí era una persona sumamente triste, era em emocional. Eh, yo achaco eso sencillamente a la inmadurez. Era muy jovencita igual. Eh, pero luego Nada, pasaron los años, yo seguí manejando eso como pude yo sola, lo cual implicó cosas como cambiar de trabajo, conseguir dos trabajos, echar a andar un montón de proyectos, aprender a hablar otros idiomas, viajar a otros países y todo eso arrastrando el elefante, ¿no? Tratando de levantarme por las mañanas con el elefante encima. Y eso sí significó que a veces tenía semanas en las que no me podía levantar. ¿Qué sucede? Que eh, a muchos de nosotros, tenemos una variante funcional de esto, que significa que cuando de verdad tenemos que levantarnos, y si tenemos una reunión o algo, es casi imposible que faltemos a la reunión o que no tomemos el avión o que no vayamos a trabajar, sino que nos afecta más en momentos en los cuales eh, podemos, podemos dejar de funcionar. A mí me pasó, por ejemplo, un mes que estuve entre empleos, tenía el empleo pero empezar, y tenía que mudarme y estaba como sola en mi casa mirando el techo. Eso, se me fue muy oscuro. Y me pasaba en una época muy, muy mala de mi vida que yo iba a trabajar llorando. Y atendía a la gente que venía a mi oficina llorar literalmente las lágrimas con la cara. Pero los atendía y hacía el trabajo. Igual trabajaba 10 horas al día porque yo siempre me he sobreexplotado. El caso es que cuando yo decido mudarme a Santiago, eh, los primeros tres, cuatro meses, yo estaba muy, muy bien, muy estable, aunque tenía todo este montón de cosas con las cuales lidiar y estaba lidiando con las cosas. Y empecé a ir a terapia. Eh, porque le dije a mi terapeuta, oye, todo esto yo lo estoy manejando muy bien y eso me parece peligroso. Eso me parece que evidentemente está cubriendo un desastre que está por suceder, porque no es lógico que yo tenga tres, cuatro meses, habiéndome ido de mi país, de mi familia. Eh, mi pareja se había quedado en Venezuela y, y yo estaba fundamentalmente brigando con toda esa situación sola, o sea, desde el punto vista económico, desde el punto vista logístico. Eh, y pensaba que en cualquier momento eso se iba a venir abajo, porque era un castillo de Y la terapeuta, no había manera de que lo entendiera porque la terapeuta, adorable, encantadora, pero era jovencita y era chilena entonces no compartía como las mismas experiencias o no tenía quizás eh, la capacidad de, de, de entender ese tipo de cuestiones pasaba que yo tenía que pasar mucho tiempo explicándole cosas y ella con la mejor voluntad del mundo hacía el esfuerzo de entender pero no lo llegaba. No entonces dejé de ir eventualmente por un lado porque no sentía que me estuviera funcionando para nada y por otro lado porque me empezó a hacer falta esa plata para otras cosas inmigrante y pasaron un año y medio diría yo no un año más o menos y yo empecé a sentirme sumamente mal este esto se detona a través de varias cosas y estas cosas todas ellas tienen que ver con venezuela fundamentalmente y entonces yo empecé a buscar un psiquiatra porque me sentía muy mal y como les digo yo tenía no sé más de 10 años sin ir a un psiquiatra eh, mucho tiempo sin ir a terapia más allá de esta terapia con la que tuve unas sesiones y aquí cuesta mucho, mucho, mucho conseguir un psiquiatra porque cuando uno va a sacar una cita, la cita te la dan para dentro de dos o tres meses cosa que si uno se quiere tirar al río Mapocho no es muy funcional pero bueno, el caso es que me costó mucho que me viera un psiquiatra eventualmente logré que me viera un psiquiatra mucho tiempo después cuando ya no me sentía tan mal, porque yo no me quería tirar a Ramos Pocho, pero de nuevo le expliqué, mira, yo no soy infeliz. Yo soy una persona feliz. A mí me gusta mi vida, me gusta mi trabajo, me gusta la esposa, los proyectos que tengo. Eh, tengo una, una pareja con la cual soy sí feliz, tengo una gata hermosa, este, la vida es linda. Pero yo me levanto por la mañana y tengo un elefante en el pecho y no me puedo levantar. A lo cual, este caballero me dijo, usted tiene depresión crónica o eh, trastorno depresivo mayor. Lo que significa es que es fundamentalmente endógena. Hay dos tipos, en términos generales, de depresión, eh, la endógena y la exógena. Y básicamente lo que vale es que se ven detonadas por cuestiones biológicas, es decir, que los líquidos que tienen que pasar por acá no pasan como son las electricidades no se electrifican y la otra que es cuando uno se deprime eh, porque, no sé, se le murió el perro y eso en vez de llevarse un proceso de duelo normal como una persona que, bueno, procesa su duelo uno del duelo cae a una depresión más permanente. Esa depresión se cura, la otra depresión no se cura. Entonces, al menos esto fue lo que me dijeron a mí. Disclaimer, yo no soy médico, yo no sé nada. Eh, la cuestión es que el doctor me, no, eh, pre me prescribió antidepresivos para empezar y ansiolíticos, porque resulta que ahora tenía ansiedad también. Yo no había tenido ansiedad nunca. Eh, y cuando los antidepresivos empezaron a hacer efecto, cosa que se tarda un par de semanas, yo me levanté un día y ya no tenía ningún elefante acostado sin mío. Y fue muy raro, porque fue como... Así vive el resto de la gente, esto es muy extraño como yo, yo. Me puse muy triste, esa es la verdad. Me puse muy, muy triste porque pensé, y era como, como una, una tristeza que me daba con Marianne de, del pasado, de que ella tuvo que hacer todas estas cosas, todas las cosas que ha hecho en su vida, que no son pocas, con el elefante encima, sin saber que había otra manera. y pensar en todas las cosas que quizás habría podido hacer si no hubiera tenido que cargar también con ese elefante mientras hacía las cosas Entonces aparte de esto, el psiquiatra me mandó a terapia a lo cual yo confieso que fui renuente al principio como no es que le dije que no iba a ir, sino como, mira yo no le tengo fe a la terapia porque he tenido malas experiencias, pero si esto es lo que tú me estás prescribiendo, yo voy sencillamente. O sea, yo lo que el médico me diga que haga, yo lo hago. Y empecé a la terapia y tuve como la increíble suerte de que además de que mi psiquiatra era exactamente la persona que entendía lo que yo le estaba diciendo, la terapia también fue como inmediatamente click. Eh, sigue siendo difícil, como que... Para mí, no sé, ir a terapia y abrirme en terapia es extremadamente difícil, pero ella le ha puesto el trabajo y, y, y, y lograr el espacio de confianza es una cosa tremenda y es tremendo como me ha ayudado. Igual sigo en los antidepresivos y el ansiolítico, igual sigo teniendo insomnio, pero estoy en un lugar tan mejor. Este, igual he tenido momentos entre entonces y ahora, he tenido momentos en los que ha sido necesario ajustarme la medicación porque Empezaba a no sentirme tan bien otra vez, ¿no? Pero igual, de, de todos modos es otro mundo. Entonces, yo, en el entendido de que no soy médico y de que esto no es consejo médico y de que sí soy abogado, pero tampoco es consejo legal, algunas cosas con las cuales quiero como cerrar esto, ¿no? Y que quedé como en la historia, ah, bueno, estaba mal y ahora estoy más o menos <risa> la primera cosa es que yo sé que es súper difícil pedir ayuda o aceptar ayuda siquiera cuando te están ofreciendo y tú no la estás pidiendo pero te la están ofreciendo y tú y de todas formas no la puedes aceptar pero hay que hacer el mínimo esfuerzo de pedir ayuda o de al menos eh, no ver el médico como que es ayuda sino como que es un médico no eh, y ahí voy como a... a a otra cosa que tiene que ver con esto, que es que tendemos a ver eh, las, los trastornos mentales como si fueran, no sé, que vemos fantasmas o algo por el estilo, cuando el cerebro es un órgano. El cerebro es un órgano que necesita cuidado tanto como los demás órganos. Necesita que hagamos cosas por él y necesita que vayamos al médico que lo sabe atender, ¿no? y finalmente que el cerebro es un pedazo de carne y todo el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, nadie se conflictúa por tomarse las pastillas de la diabetes ¿no? o de la hipertensión, pero cuando hablamos de un antidepresivo, ahí sigue la cosa, qué horrible! cómo es eso? No es que el antidepresivo sea la solución para todo el mundo tampoco, pero tampoco el hipertensivo lo es para todo el mundo, entonces creo que hay que ir al médico. La segunda cosa que... Eh, desde mi sillita, bueno, desde mi cojín, sí es exclusiva para venezolanos, aunque sí creo que hay mucha gente que puede como relacionarse con eso. Es que yo estuve hablando con mi psiquiatra sobre el estrés postraumático, ¿no? Es toda esta cuestión de, no sé, escuchamos un ruido y sentimos que es un disparo, o, o tenemos miedo de que la gente no llegue a la casa cuando no hay ninguna razón para eso, o en mi caso pasé seis meses, que a las nueve de la noche saltaba en la cama porque había que recoger agua. Eh, no había que recoger agua, yo estaba en Santiago, no había, no había ninguna razón para recoger agua, pero yo salté de mi cama a las nueve de la noche todos los días por seis meses, hasta que se me pasó. Y lo que él me dice es que no es postraumático porque no hay post. Nosotros estamos igual viviendo trauma todos los días, trauma nuevo, eh, los que estamos fuera por, por la gente que tenemos dentro y por el país, sencillamente que, que es nuestro país. Y los que están dentro, pues porque es un trauma constante, no hay, no hay nada de poder, no lo hemos pasado. Entonces que estamos, o que nuestros, nuestros cerebros, nuestras mentes, nuestras, nuestras almas, están en, en estado de guerra, están bajo alerta todo el rato, estamos este, en, en, tomando ciertas conductas de pronto que pueden parecer no demasiado lógicas o no muy razonables, pero que son reacciones que tenemos por, por la guerra que hay en nuestros, en nuestras mentes. Okay. Y para mí, por ejemplo, me decía, tú estás acá en Santiago, pero estás en Venezuela. No estás completamente en Santiago, estás en ambos sitios al mismo tiempo. Entonces, si por lo menos, como el año pasado, cuando había acá disturbios y protestas, si tú acá estás en protestas y allá estás en protestas, estás en el doble de protestas porque estás viviendo y hay como obviamente unas capas añadidas de, de culpa por no estarlo viviendo directamente y por no estar como, no sé, sufriendo, este, en teoría, que son añadidas. Pero a lo que quiero ir, porque si también no me, me voy a ir al carajo, como siempre, es que ese estado de ansiedad constante de estrés constante y de depresión y de desesperanza y de todo junto, es, es una respuesta a un, a un estado de alarma en el que está nuestro organismo. Entonces, nada, este, yo creo que la enseñanza, para mí al menos, ha sido aprender a ser más paciente y más generosa conmigo misma, como a no tratarme tan duro. Como no, no exigirme tanto desde el punto de vista de verme en un momento en el que no puedo hacer X, Y, Z cosas y tratarme como que no sirvo para nada porque tendría que estar trabajando. Y, y no, o sea, a veces necesito descansar, a veces necesito dormir, a veces no llevo a las cosas. Y es como un poco la aceptación de que uno es humano y, y es falible como humano. Eh, entonces yo nada, yo los invito a hacer más amables con ustedes también y a, a tratarse a ustedes mismos como tratarían a su mejor amigo yo decía esto hace unos días hace unos meses de hecho y me decían como que no pero yo trato a mi mejor amigo como una mierda yo, bueno, eso, eso eres tú yo no sé, para mí ese, ese es el consejo yo trato de tratarme a mí como yo trato a mis amigos o también de tratarme a mí como mis amigos me tratan que siempre con generosidad, con paciencia, con nobleza y con compasión. Entonces, con eso los dejo y que tengan un bonito día.